Bisten dago e, larrialdi klimatikoan eta ekologikoan gaude. esate baterako iazko zuteak, e, uholdeak, e, aurtengo lehortea horren froga dugu. Hortaz, ezinbestekoa dugu irizpide justo, justu eta demokratiko batzuetan oinarritutako trantzisio energetiko eta ekologikoari ekitea. Ekoizpen, oituretan, aldaketak sustatzea, ezinbestekoa izango da. Conchumua, eta energiaren kontxumua murriztu behar dugu, lehen bailen. Berrerabilia, birtiklatzea, ekonomia zirkularra, funtsezko ardatzak, izango dira transizio honetan. Energia garri en garapena democráticoa. Energía, berrista garrien, hainbat eskalatan, sustatuz. Autokontsumorako tokiko energía komunitatetatik, así eta industria BRI eran erantzuten dieten soluzioekin. Energía mercatuan esku hartzea, funtsezkoa, izango da, lehenik eta behin, prezioak, finkatzeko erabiltzen ari den sistema, aldatzeko, len bailen. Aurreko niurrien helburu garrantzitsu bat daukate: energiaren prezioak justuak bermatzea, bai herritarrontsat, bai autonomoentzat, bai enpresentzat. Energia agentzia publikoa osatu eta martzan jarriko dugu. Plangintza ordenatua eta orekatua eta ingurumen irizpide argiak izateko. Aldaketa klimatikoaren legea ambizioz eta osoz gauzatu behar da. Eta laburbilduz, sistema energetikoaren demokratizazioa bultzatuko dugu. Parte hartze herritarra eta komunitarioa sustatuz. Lurraldearen onerako eta prezio justu eta eskuragarriak lortzeko. Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Hoy Euskal Herria Bildu quiere eh, hacerles partícipes de las medidas que vamos a llevar a cabo en el ámbito de la transición energética y ecológica. Es evidente que nos encontramos eh, en una situación eh, grave, en una crisis energética y ecológica y a la vista está, recordemos los incendios, las inundaciones del año pasado y veamos la extrema sequía que asola hoy nuestro territorio. Debemos promover cambios tanto en las formas de producir como en los modelos de consumo porque hay que reducir el consumo y también hay que reducir el consumo de energía. La reutilización, el reciclaje y la eh, economía circular serán ejes fundamentales en este camino de la transición que debemos afrontar. Apostamos por un desarrollo democrático de las energías renovables desde comunidades energéticas locales para el autoconsumo hasta soluciones en otras escalas a otros niveles que también den respuesta a las necesidades de nuestra industria. Hay que intervenir el mercado energético y en primer lugar hay que cambiar el sistema actual de fijación de precios. Las medidas anteriores tienen entre otros, como un objetivo principal, garantizar precios justos y asequibles de la energía a toda la, a toda la ciudadanía, a autónomos, a autónomas y a todas nuestras empresas. Debemos abordar la creación y puesta en marcha de la Agencia Energética Pública, ya sin más dilación, para contar con una planificación ordenada y equilibrada y para contar también con criterios medioambientales claros. Abordaremos un desarrollo integral y con ambición de nuestra ley contra el cambio climático y transición energética. En definitiva, apostamos por la democratización del sistema energético de forma que se impulse la participación pública y comunitaria que genere riqueza en el territorio, que revierta en el territorio y garantice precios de la energía asequibles a toda la ciudadanía. Es que Casco, muchas gracias.